AMNESTY INTERNATIONAL IS CALLING ON THE BIDEN ADMINISTRATION TO STOP SELLING U.S.-MADE WEAPONS AND OTHER EQUIPMENT TO COLOMBIA, WHERE POLICE HAVE BEEN VIOLENTLY CRACKING DOWN ON POPULAR PROTESTS. EARLIER THIS MONTH, COLOMBIA'S HUMAN RIGHTS WATCHDOG SAID AT LEAST 42 PEOPLE HAVE BEEN KILLED IN THE ONGOING PROTESTS, WHICH ARE DEMANDING AN END TO INEQUALITY, VIOLENCE AND MILITARIZED POLICING, AND FOR THE RIGHT-WING GOVERNMENT OF PRESIDENT IVAN Duque TO ENACT A NUMBER OF SOCIAL REFORMS. THIS IS INDIGENOUS LEADER ATIKIGUA. Speaking Speaking from a rally in Bogota. Queremos invitar in a que el gobierno nacional pare ya los asesinatos a los líderes sociales. Cada tres días en Colombia están asesinando un líder indígena, y queremos también el respeto a nuestros territorios, que no se sigan concesionando para actividades extractivas.